Hola a todos, yo soy Pecos Paul Calé y hoy seguiremos conociendo el raro cultura chileno. En este programa hablaremos de lo que para ellos es el palabra más linda del mundo, no es mamá. El palabra es weón. Así es que me fui a entrevistar a un especialista en el palabra weón, o sea, el primer chileno que pillé. ¿De dónde exactamente nace el palabra weón? ¿Y cómo voy a saber yo esa weá, pues weón? ¿Será de que te ven la weá o una weá así, po? Espera, ¿qué significa exactamente el palabra weón? Se dicen hartas weá, pues, pero se supone que weón significa amigo. Inmediatamente salí a probar esta palabra.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 en mi búsqueda me encontré un chilena que podría aclarar todas mis dudas del palabra weón. En tus palabras, ¿qué opinas de la palabra weón? No, es que esa weá es una weá más hueviapo No es hueveo cuando uno dice weón, po. O sea, uno puede hueviar con esa weá. Pero weón, una weá es una weá. Y... otra weá es otra weá, po. Son dos weas totalmente distintas. O sea, si hueyáis con esa weá, estáis puro hueyando, po. Así que... no wey, po. Porque weón. ¿Qué pasa si un weón te webea? Te sentís como la wea, po. Pero no seas weón y agarra pa'l weón al weón, po. Ok, no entendí ni mierda de lo que dijiste. Porque usaste dos palabras coherentes y el resto solo eran derivados de weón. Puta el weón, weón, weón, no. Ok, no he avanzado mucha en mi investigación, pero... haremos un ejercicio con la primer chileno para resolver algunas dudas. A ver, ¿cómo dirían ustedes que te están engañando? Eso se dice que te están viendo la wea. ¿Y qué dicen cuando algo les gusta mucho? La wea buena, wea no ¿Y perder el tiempo? Eh, perder el tiempo es que estáis puro weando. ¿Y algo que no tiene importancia? Eh, me importa una wea. Y broma, hueveo Fiesta, hueveo Testículo, testículo, wea. Cosa, wea. Amigo, weón. Tonto, weón. Y muy tonto, weonao. Ah, pero también se les dice wea. Ahí yo me hueoneé. Es que estaba pensando en otra web. En conclusión, las chilenos usan el palabra weón para todo. Lo más impresionante es que tienen miles de significadas. Depende de la forma. Puede ser un saludo o un insulto o una cosa. Pronto volveremos con más de la raro cultura chileno. Disculpa, ¿en qué compañía de teléfono puedo sacar un celular? Uh, yo tengo WOM.